Bien amigos, del toque del mediodía, eh, de verdad que para mí es un placer poder hacer una entrevista a una joven que conozco desde su niñez y que por cosa de la vida, en medio de esta pandemia y en medio de esta crisis económica y de salud que estamos viviendo, creo que llegó por casualidad su fama y ha sido eh, tema controversial de entretenimiento, pero hoy queremos eh, presentar la otra cara de la moneda. Estoy con Rosa Marte. Hola Rosa, ¿cómo estás? Hola Roberto, Dios mío, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Bueno, ¿cuánto tiempo físicamente? No, sin hablarnos. Sin hablarnos. Sin hablarnos físicamente, sí, porque sí. ¿verdad? tenemos varias conversaciones de un claro, negocio viejo. De otros, creo, de otros. Que creo que se va a dar. Ojalá y Dios. Rosa, eh, ¿tu nombre completo? Mi nombre completo es Rosa Hircania Marte Puello, nacida aquí, en San Francisco Macorís, Sector Santa Ana, específicamente el gallinero ¡Hoyo de Lala, El hoyo del ala de Lala, de allá mismo, el hoyo de Lala. Este, ya mucha gente me conoce Tú me conoces, como ya lo acabas de decir, desde niña Cuando vendía las galletas en Telenor Por cierto, una empresa que también ha crecido bastante Donde tú te manejas, en ese canal Y nada, aquí como tú lo acabas de decir Siendo una influencer Sin andarlo buscando bueno, Rosa, mira, eh, realmente te ha tocado eh, hacerte famosa influencer sin planificarlo. Mucha gente ha querido encasillarte, mucha gente ha querido, eh, si se quiere, denigrarte como, como mujer. Eh, y quizás no conocen a esa Rosa que quedó huérfana a temprana edad, eh, tu madre falleció. Eh, luego de eso tuviste, como decimos en buen dominicano, que bandearte la sola. ¿Qué, qué, ¿Qué tú recuerdas de tu niñez? De mi niñez, bueno, le voy a hacer una breve historia. Yo me recuerdo que cuando niña, en el barrio con mis mujeres, ahí con Farán, no lo voy a mencionar a todo porque son muchas yo siempre era la que tenía el colmado. Óyeme, para que tú sepas, yo recuerdo eso perfectamente. Cuando yo tenía como 5 o 6 años, siempre uno se ponía a jugar en el patio. Eh, que fulanita era esto yo siempre tenía el colmado yo era la que salía por lo, por lo colmado a buscar como la, la verdura y todas esas cosas para entonces tenía mi propio colmado y le vendía a ellos ellos me pagaban de que con hoja o sea desde de, de siempre recuerdo eso en ese patio en, ahí en el, en el barrio cuando muere mi mamá que lo recuerdo también totalmente ¿de qué terrible, falleció no? tu madre? mi mamá murió de cáncer yeah. a la edad de 32 años wow muy joven sí eh, Nada, yo me recuerdo que cuando yo iba para la escuela, eso era como, como mi, mi, mi diario. Yo me levantaba, me comía mi pan con quimalito, luego de mi pan con quimalito, a fregar, después a comer, después para la escuela y después a las 5 cuando llegaba a jugar con mis amigos en el patio. A jugar todo tipo de juegos, yo siempre he sido como una marimacho en ese entonces, se decía. Y nada, yo me recuerdo a mi niña bonita, aunque fue gana, probé, linda. Sí, empezaste, eh, vimos una entrevista que te hizo otro medio, eh, donde narrabas, bueno, le narrabas, en el caso de nosotros que te conocemos, eh, cómo fue tu etapa de pequeña, te inclinaste por los negocios, comenzaste a improvisar, eh, eh, cómo ganarte el pan de cada día. Sí. El primero fue... Eh, Yo inicié mi primer trabajo en una casa de familia atendiendo niños ese fue mi primer trabajo a la edad de 12 años de 12 años mami tenía como 6 meses que se había muerto imagínate tú te puedes imaginar las condiciones de mi barrio verdad? que si tú sabes claro. que es un barrio que en verdad es muy humilde, muy humilde de San Francisco es uno de los barrios más humildes de aquí de San Francisco eh ¿Y, ¿Y cómo tú cuidabas a ese niño? O sea, ¿qué experiencia tú tenías? ¿Ninguna? Ninguna, no. Yo no tenía experiencia. ¿Qué edad tenía el niño? El niño tenía como dos años. Dios mío. Sí, pero su abuela también, que, que me trató muy bien. Ella es la esposa de, de Caseba, no. Ellos son la gente de la sastrería, no la nueva, sino que ahí estaba... Esa sastrería donde estaba Caseba. Ok. Esa gente de ahí. ¿Y, y qué tiempo duraste cuidando ese niño? Yo nombre? duré atendiendo a ese niño ahí como un año y después se me pegó el fregado, y yo le dije un día, venga doña vamos a hablar, porque usted me está pagando sueldo y me están pegando el otro, si no me voy a tener que... <risa> o sea que, que ella. ya <risa> prácticamente tú, tú, tú comenzaste a cuidar del niño, pero ya ibas a sí, terminar siendo a trabajadora, limpieza, trabajadora de... Y yo le dije, vamos a hablar, venga, yo necesito que me suban el sueldo porque eso no es así, yo ganaba 800 pesos en ese entonces. ¡Wow! Mucho dinero. siempre, a mí me, yo siempre he sido, porque yo hago mi cosa bien, ¿tú entiendes? Ya... Que la gente lo más interpreta cuando tú dices que haces tu cosa bien. Y, y precisamente ahí te interrumpo, porque tu forma tan auténtica, tan original, tan abierta, tan... Si se si quiere, a veces hasta inocente. Sí. Y la gente por tu físico, o sea, por tu belleza, valga el cumplido, y quizás por los atributos que te ha acomodado, sí. los la gente te encasilla como que tú eres una chapeadora, como que tú eres una vividora, como que tú eres una mujer, eh, fácil por la forma orgánica de que eres. Que hoy en día vemos mujeres que quizás físicamente eh, son muy naturales, pero internamente son muy falsas. En el caso tuyo, que te conozco y sé cómo tú eres, es todo lo contrario. Tú eres muy natural, muy orgánica. Y, y, y por eso quizás la gente está encasillado Y eso es lo que queremos que las que la personas que estén viendo esta entrevista entienda que tú eres una mujer que dentro de hay que admirarte, respetarte. 12 años huérfana, comienza como cuidando a un niño. Luego de eso, ¿qué haces? Luego de atender el niño, eh, ahí es donde viene la parte donde me, me caso, joven, o sea, que quiero obviamente otra vez obviar esa, esa parte. Porque en verdad, la que es literal la figura que soy yo, no No, no, no realmente te, caso, te casa. Al, al, por, H por, R, por H por R, te, por R, te casa. Me caso cuando me caso que, un hija. punto te casas, o sea te mudas con esa persona o te casa no nosotros ya luego antes de nacer Addison que es mi niño que es el más chiquito pero el más, ya de tamaño el más grande pero de edad es el más pequeño nosotros nos casamos por recibir. yo soy una mujer que fui casada y soy divorciada o sea que, que independientemente eso es lo que yo quiero resaltar. hoy en día las mujeres son muy liberales se juntan tienen sus hijos o sea tampoco es que es un, un pecado pero en el caso tuyo te casaste. Sí, sí, yo me casé, ya llevo un divorcio. O sea, me ya. divorcié con el papá de mis hijos. Tuviste dos niños con esa, con esa persona. Él, sí, él fue mi primer Ahí ya tu hombre. vida se tranquilizó un poco. Y, o sea, sí, se tranquilizó sí, en el sentido que, que, que estaba, que, que que que estaba en un hogar ya. Sí, eh. pero siempre trabajando, porque entonces ahí es donde vengo. Y comenzamos a trabajar con lo que es vender ventas de electrodomésticos. Con él aunque okay, claro. él se dedica sí, a ese sí, negocio también. y tú trabajabas con él yo trabajaba con él exactamente, ya. él compraba la mercancía y yo la vendía Correcto. luego nosotros pusimos una rancheta dentro de la casa donde en esa rancheta vendíamos también hasta desayuno porque como es una avenida que transita mucho, mucho camión y eso vendíamos desayuno o sea que estamos bien. hablando de una mujer innata de negocios sí, esa es mi vida, a mí me encantan los negocios luego que ya lamentablemente te separa del padre sí. de tus hijos ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces, cuando me separo del padre de mis hijos, caigo otra vez, porque no tengo casa, no tengo nada. Yo apenas fui de la casa del papá de mis hijos con lo, con lo que podía llevarme. ¿Qué edad que tenía en, en ese, ese momento? 18. 18 años. Ya con dos hijos, sí, con dos, un divorcio. Un divorcio y... Y... No, el divorcio vino luego. O sea, una separación y, una separación. y todos los traumas que trae una separación. Sí, claro. Sí. Exacto. Lo que es que cuando me separo, no tengo trabajo. No tengo nada, que yo dije, espérate, tú no tienes trabajo, pero tú tienes estrategia y tienes la herramienta, ¿y cuál es la herramienta? Cogí 550 pesos prestados, lo compré de galletita, a Ingrid me recuerdo yo, a la mamá de Estrellita. Te levantas de nuevo. compra sí, compro mi galleta, yo ya tenía una ruta plasmada, los lunes salía por esta calle, los martes salía por esta Ahí calle. Ahí en, en esa etapa de tu vida, o sea, quiero eh, eh, puntualizar, y por eso han visto que en, en programas anteriores he sido bien enfático defendiendo defendiéndote a ti y, con, y defendiéndote a ti, defendiendo a muchas jóvenes que han pasado experiencias igual o peores que tú. Ahí es que te conozco, recuerdo la primera sí, vez que te sí. veo, esta niñita con esta carita, estos el cabellitos bultico, y, y un bultico, a venderme galletí, que yo mayormente en los pueblos quienes salen a hacer ese tipo de de negocio, son la gente que está recluido que ya están en recapacitación de hogares crea. O oh, sí, eso fue otra cosa, Roberto. En aquel entonces, muchas personas decían de que no, yo no te voy a comprar, porque ese es pavicio, yo llegué a tener controversia con personas, yo le decía, porque yo nunca, y lo voy a especificar, yo nunca. Y estoy dispuesta a hacerme en cualquier momento una prueba de y lo que sea. Lo o sea, juca, tú no usas ningún tipo de droga. Sí, tu traguito, sí, sí, tu, juquita, su... tu, juquita, la, tu juquita. Sí, la solté también, le Muy bien. Le he dado, le doy a veces. O sea, Sí, como a veces. Social. No, socialmente. Ok. Sí. Pero sí. que eso es, o sea, eso eres tú, tú eras así. Exacto. Entonces, galletica, que recuerdo, la galletica. Sí, e incluso. Sí, de la Oreo, eh, algo, algo que quiero también señalar. Que yo no la detallaba, tú te recuerdas. Yo no la Que esa que, que desde que tú tuviste. Eh, algo que habla de estabilidad tuya, primero. Tus dos hijos, primero que te casaste, aunque tuviste que separarte y divorciarte. Segundo, tus dos hijos, que son dos bellezas, dos adolescentes, que la gente, hay tantas tus redes, que lo pueden visualizar. Bien, el, el, el número de teléfono habla mucho también de la estabilidad de una persona. Por ejemplo, yo tengo más de 30 años con mi número de teléfono. ¿Qué tiempo tienes tú con tu número de teléfono? Con mi número de teléfono yo tengo que tener de 10 a 11 años. O sea, eso habla de estabilidad, como, como mencionaba. Eh, un matrimonio aunque a, a, a corta edad y lamentablemente un divorcio por eso es algo natural pero tiene dos hijos hermosísimos como mencioné y eso habla de estabilidad de, de, de una persona eh, y, y eso es bueno que la gente sepa que a pesar de, de tu vida y de lo que tú has pasado tú estás levantado, es una mujer de, de, de fuerza y eso es lo que yo quiero resaltar esa parte que mucha gente sin conocer han querido encasillarte y por eso he salido a de la defensa tuya y te lo agradezco Roberto? y Roberto. Sí, porque defendiéndote a ti, estoy defendiendo a muchas jóvenes que quizás es me mito que la, las personas siempre hacemos un juicio como yo lo dije hacemos un juicio sin antes saber la trayectoria porque una mujer, Mira, una mujer usted no tiene por qué denigrarla si es que vende su cuerpo, usted no puede denigrar a una mujer si es porque limpia una casa no denigren a nadie, no hagan un juicio sin antes usted saber por qué esa persona está haciendo eso si una persona, una mujer, llámese mujer, un travesti, lo, lo que sea hace cierta, cier, cierta cosa con su cuerpo o con su vida, primero indague, pero no lo juzgue eh, luego de vender galletitas, porque es <ríe> una mujer de negocios las galletas, ¿Qué? oye, esas galletas fueron tan populares en el sentido sí. de que... De hecho, yo tengo el teléfono tuyo Rosa Galletica. Rosa galletica. Oye, me, después de Rosa Galletica me cambiaron a Rosa Javier Celular. Rosa sí. Celular. Porque ahí es donde vengo, que ya lo había mencionado en la otra entrevista anterior, y pierdo mis mis hijos, ¿entiendes? Lo pierdo en el la sentido custodia, de la tú, custodia, sí. Sí. sí. porque tú no podías a esa edad tener una estabilidad económica. No la, no la tenía, en verdad no la sí. tenía. No tenía una estabilidad económica, eh, estaba emocionalmente desequilibrada o sea, estaba... No estaba bien, porque dime, mis hijos, lo dejo, me voy sin nada. Yo me fui así, ¿entiendes? Me fui así porque entiendo que lo material no era lo que me tenía que tener atada. Entonces hay viene un proceso para recuperar a tus hijos porque tengo entendido que legal. viven contigo. Sí, no? sí, sí, mis hijos tienen conmigo desde el 2012, por ahí. Ya. 2012, 2011. O sea, ¿qué le tapa más...? Crucial de cualquier adolesc sí, sí. La adolescencia Y no, y también aunque no lo crean Fue una etapa difícil para los dos alison yo tuve que llevarlo hasta psicólogo Gracias a Dios que ya con el papá de los niños Yo llevo una, una amistad sumamente muy abierta e incluso en Navidad nosotros hacemos la cena juntos Familiar, él con su esposa sus dos niños más Yo con mis dos niños Mi pareja vive fuera Espero que este año podamos hacerla igual Sin ningún tipo de, de controversia porque en verdad o Ahí sea, ¿no? pudiste ya recuperar a tus hijos cuando trabajaba eh, en, en la empresa de celulares. Sí, lo recuperé. Mira cómo yo recuperé a mis hijos. Roberto, te voy a dar esto a ti como una primicia, una exclusividad. Que nadie nadie lo sabe. Con mi comadre Yajaira, Yajaira fría, la de pollera fría, vayan a ya. comprar para allá. <risa> <risa> Nosotras salíamos a vender los celulares de Javier Celular, a vender planes. Cuando nosotros salíamos a vender los planes, era para meternos al jugado de paz. Cuando yo tenía audiencia y todo eso, y nos quedábamos ahí, María Esther Duartezán también, ella es una agrimensora, también me ayudó mucho, yo no olvido. Oíste, ella también es mi comadre, que nunca hemos bautizado a, a los niños, pero somos comadres también. Comadre de compartir. Comadre de com exactamente, un comadre de compartir. Lo que hay es que, mire, esas dos personas. Más el equipo de Javier Celular completo que me ayudó tanto en ese proceso. En paz descanse nuestro amigo. En paz Javier, descanse Javier, que mira. Muy sí, sí, una persona, esa muerte mejor mm -hmm. ni hablar. Sí. Y... Comienzo en Javier Celular, él me dio el apoyo. Antes de los tres meses me fijó en el trabajo, me dijo, no, no te preocupes, que tú vas a tener tus hijos. Me fijó con el seguro. Ya yo tengo una base, una persona que también le agradezco muchísimo que me reservo el nombre, pero supongo que tú sabes más o menos. Me dijo, no te preocupes que tú vas a tener a tus hijos. Y fue quien me dio para yo pagar unos meses que yo tenía, atraso. Duré seis meses sin ver mis hijos, me estaba volviendo loca. Tuve el punto del suicidio, cosas que nadie sabe en aquel entonces. Eh, pero gracias estamos aquí. Wow. Mira, eh, a mí me motiva porque es una historia que, que yo eh, he querido, si se quiere, ser eh, el portavoz. De que la gente entienda de que tú eres un ser humano, ...y que te superado... ...y todo lo que venimos de abajo... ...de una forma otra nos identificamos contigo... ...no es el hecho de que simple te pararon... ...que tú no violaste el toque de queda... ...es otro error... ...tú no violaste porque el permiso tuyo... ...es para transitar después de las 7... ...y por tu sinceridad... ...hoy... ...tu vida para bien... ...porque yo sé que tú le vas a sacar provecho... ...y qué bueno... ...que le saque provecho positivo a esta situación... ...porque fuiste sincera... ...yo decía en el programa... ...tú pudiste haber dicho... ...yo vengo de trabajar de Santiago, de La Vega, voy para mi casa. Y tú tenías todo el derecho de que te dejaran ir porque tú tenías un permiso de la empresa para la cual tú labora, para tú transitar de 7 a 5 de la mañana, que es el toque de queda. O sea, tú no violaste el toque de queda, tú lo que fuiste sincera, como tú eres y auténtica. Simplemente dijiste, voy a compartir a un cumpleaños. Sí, eso es así. entonces, oye, cuando recupero a mis hijos, que me mudo a un apartamentico, en la bienvenida con ocho. Ahí conozco, yo siempre he dicho a, mis, a mi alrededor que se me sumen personas, que me sumen, no que me resten. Si yo siento que tu energía es negativa, olvídate que tú conmigo no vas a comerte ni siquiera un pan. Porque yo digo que tú no vas a no me vas a absorber, ¿entiendes? Yo soy una persona que me encanta lo que es la alegría, que tú seas positivo, no que viva con una choche, ay no. Ay, Escúchame, Leo, no. Cosa, ¿qué signo tú eres? Yo soy Leo. Leo, ajá. Por eso que me dicen, tú tienes un carácter fuerte. Leo. Sí, o sea, yo sé, agosto. Agosto, agosto 14. Sí. sí. Ay, Soy signo leo. Ya yeah. tú te puedes imaginar. Ay, no, mía. <risa> <risa> a veces cuando yo tengo esos días, porque a mí me da miedo. también. mi madre, hija, mi madre, mi madre eh, eh, eh, en paz de cáncer era leo. Y era así, mi madre era una mujer. Mi madre también era leo. Mi madre era leo. Bueno, de hecho, lo, lo que saqué mayormente en los negocios, comerciantes y así es eh, eh, eh, por mi madre. Sí, pero lo de comerciante, yo lo saqué de mi padre, de, de mi papá biológico. Sí, tu papá, que también lo conozco. Sí, de, de él. Y, lo, saqué, y, eso, saqué eso en la sangre. Porque sí, tú, sabes pero tú que lo que llevas por él, porque también es un hombre pero, pero lo tuyo también es por, porque, bueno, de, de, de pequeño... Me he desarrollado, lo he desarrollado. Lo a veces de, los padres sí. podemos ser una cosa y los hijos no necesariamente optan eh, por esa parte. Exacto, pero mira Roberto, para, para soltar uno y coger el otro. Cuando consigo la custodia de mis hijos, ay Dios mío, qué felicidad. Yo andaba con mis amigas también con mi bultico de celulares, porque ya cambié el bulto de la galleta para los celulares. Nosotros llegábamos, óyeme, y eso era una sensación, dondequiera que llegábamos y vendíamos los planes. Bueno, incluso a mí después me pusieron como ejecutiva de Javier Celular a nivel de flotas. Tú sabes que él era el distribuidor autorizado, y me pusieron como ejecutiva de las flotas, que tú sabes que eso es una, un reto muy grande, para tú venderla a nivel bueno. Conseguimos esa custodia, ay Dios mío, qué felicidad, mira, yo creo que yo no dormí por una semana, yo no me lo creía, porque yo le no tenía su habitación a los niños, bien linda, ahí mi vida comienza a cambiar, ya comienzo a como armar el rompecabezas, ya mi vida se está componiendo. Y eso fue, como tan, eso fue una de las emociones que yo puedo recordar con, con, con mejor agrado. ¿Qué es lo que más te ha marcado en tu en tu vida? Lo que más me ha marcado, bueno, obviamente perder a mi mamá con una edad tan joven. Tú sabes que la ¿Qué te madre, ha hecho falta de tener una madre a tu lado? ¿qué? ¿Qué, ¿Qué me ha hecho falta? Mira, todo, porque cuando yo tuve mis hijos, yo tuve a mis hijos sola, entiende Yo tenía sin saber cómo atender a un niño. Mi abuela también, una señora ya mayor, ya falleció. Era quien me ayudaba más o menos. Pero dime, ¿tú cómo yo le no podía poner una responsabilidad a ella? Yo sin saber lo que era, ¿tú entiendes? Atender a un niño de esa magnitud, un bebé pequeñito. ¿Te sientes siente discriminada por la sociedad? Eh, en cierto sentido, diría que me siento alardeada por lo que debería sentirme alardeada. Las personas que sí suman a la sociedad son los que reconocen que yo no estaba en falta. El que es, si no sé si se escucharía feo esta palabra, el que es una persona sin nada logrado en su vida es que el que está juzgando. Porque ¿Tú esa crees persona, que por tu personalidad, o sea, por tu belleza, primero. Porque los ojos de ella son naturales. ¿no? Ah, sí. Ella, quizá, por ejemplo, su, su pelo y todo, es natural. Quizá lo, amable, lo retoquito, lo retoquito que ajá. Que eso es normal, pero <risa> eh, eh, ¿tú crees que están encasillados por eso? Como una chapeadora, una megadiva, una. Claro que sí, ya. me llaman chapeadora, según me han dicho mi, mi manager Luli, de todo vendo, síganla, por favor, de todo vendo uno. Ya. Este es quien lee, yo le digo, ale, caso miso de sus comentarios. Porque en verdad, quien tiene que saber lo que soy yo, quien tiene, quién tiene que saber quién yo soy, son mis hijos, mi pareja, que una sociedad me discrimine, ya esos son asuntos de ellos, no asuntos míos. ¿Tú crees que eh, eh, lo que te ha sucedido a ti te ha cambiado tu vida a qué nivel? Lo que me ha sucedido a mí ha cambiado mi vida a un nivel y lo voy a ver de un punto positivo. ¿Sabes por qué? Porque hoy en día quizá yo estoy en la palestra pública, como ya lo había dicho, eh, pero vienen cosas buenas, mira, anoche mismo recibí yo una llamada de una persona grande que me va a ayudar con lo que es mi fundación para ayudar a otras personas. tiene que ahí es donde yo quiero enfocarme. La fundación, ¿de qué se trata la fundación? Mira, esa fundación la creamos mi niña y yo. Cuando vino el, el si, si, eh, lo que pasó hace como tres meses, en, en agosto pasó eso. Eh, Isa, ¿Cómo era es que se llamaba? Isaía. Isaías o sea, es algo Isaías, algo así, creo que sí, la tormenta Isaías en la casa del papá de mis hijos se da la situación de que, al ser un terreno bajito, entre el agua, de donde yo vengo, el joyo de ala, tú sabes que eso ahí, el barrio azul si también, sur, es una situación muy vulnerable, exacto, bueno. Yo digo, vamos a crear esta fundación, mi niña y yo, nos sentamos en el balcón y, y decimos, mami, ¿qué podemos hacer? ¿qué vamos a hacer? Queremos aportar algo, vamos, hay gente que lo no necesita. Le digo yo, vamos a crear una fundación, porque ella tiene, cabe recargar que ella tiene una, un, una página de salvar el, el planeta Tierra, de, de lo que son los desechos, los plásticos, todo todo eso. Ese de ella y la otra fundación es de ambas. Y yo, a clientes míos, me he tomado el atrevimiento de decirle, mire, yo tengo esta fundación para, para ayudar a las personas que me dan, necesitan, pero mi enfoque es, y ha sido, los niños huérfanos, eh, por ahí a través del hospital San Vicente de Paulo, tú sabes que hay un lugar, el hogar de ancianos sí. que son los, los padres cuando los hijos lo abandonan, que ya vuelven a ser niños. Esas son las, las cosas donde nos queremos enfocar, ¿tú ves? Ya. Y yo sé que de esto vamos a sacar algo bueno, que mi sí, vida cambió. Ahora, ahora como figura, o sea. Y... Exacto, que mi vida cambió, cambió muchísimo, pero cambió. ¿Tú nunca pensaste ser un influencer? Nunca, nunca. Incluso con, con relajo con mis amigos, yo les decía, ustedes ven yo, yo me pongo para ser influencer, yo llego, hágame favor. ¿Pero lo veo como un negocio? Que, si lo veo como un negocio, me estabas preguntando. En verdad, todo en la vida es un negocio, al menos en mi vida. Ya. Yo de todo tengo que sacar una oportunidad. ¿Entiendes? Yo no voy a estar un ejemplo. Es lo que te, es lo que te está o sea, diciendo ahorita. Cuando te digo, una persona que no me sume, tampoco que me reste. No es que yo voy a sacar un provecho de tu vida, no. Pero por lo menos que tú puedas coger los conocimientos míos y tú lo apliques para tu vida. Entonces, si yo ahora mismo estoy aquí. Me hicieron influencer, me hicieron viral, me hicieron figura pública. No, o sea, no que eso fue que sin planificar, planificar. Hay que ergar. O sea, eso fue una casualidad de la vida que eh, nuestro amigo Filo estaba grabando como cada noche el toque de queda, te detuvieron y se dio tu naturalidad. Dio esa naturalidad. O sea, andabas vestida como tú viste, porque tú viste sexy. entonces claro. eh, una mujer coqueta. Claro. Una mujer que provoca a cualquier hombre por su simple hecho de ser una mujer hermosa. Entonces eso no, hay que, eso no se puede juzgar, es lo que yo eh, entiendo. No se puede encasillar porque una mujer sea naturalmente así. Tú ven y decías, ah mira que esto y esto, porque al principio hubo mucha confusión, que ese permiso te lo hubiera dado un político, que si perdiste un militar. Es una cosa increíble, mire, yo quiero yo quiero recargar esa parte. Para la empresa a la cual yo laboro actualmente, que estoy laborando, no sé si en un futuro ya no lo haga, espero que sí, que todavía continúe. Ojalá me... que ellos no tomen esa mala decisión de cancelar. De verdad. Eso es lo que han pedido. Pero mi jefe, quien es también muy muy parcial, muy inteligente, se podría decir, dijo, no, yo no voy a molestar. Y es algo que yo quiero recargar también. Yo lo dije ya, me molestaron y me quitaron el seguro, me quitaron mi permiso. E incluso yo no quiero ni siquiera salir, mira, anoche me tuve yo que quedar en La Vega. Faltando quizá 20 minutos, que me daba tiempo a yo llegar a San Francisco de Macorís. Pero para no encontrarme con una situación, preferí quedarme en La Vega y dejar mis hijos aquí en San Francisco. O sea, que es una parte que también no están viendo. ¿entienden? Sí. Mis hijos están también sufriendo esto. Pero a la vez se lo están disfrutando. Porque yo le digo, yo, óigame ya, ustedes tienen una mamá famosa. ¿Cómo ustedes se sienten con esta mamá famosa? Ay, no, mami, tú eres un caso serio, esa Adri. Mami, no, no, no, mami, tú eres un caso serio. Bien, mami, porque tú, tú tú estás bien, tú no has hecho nada, sí, y así, o sea, yo no tengo por qué sentirme ni ni mal, ni mucho menos. Yo sé que ahora mis me están criticando, me están juzgando, pero cuando una persona se dé cuenta que yo puedo servirle quizá para, para algo bien, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque ya yo me di a conocer qué era lo que pasaba, yo estaba oculta. ya ahora yo salí a flote. Ya a mí me están viendo, me están conociendo, Quizás No, tu eres, tu eres. A través de mí, Roberto, pueden llegar muchísimas ayudas, muchísima estrategia aquí a San Francisco de Macorís. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas emprendedores. Ya. ¿Entiendes? Tú me hiciste una pregunta, que si ahora yo le voy a sacar dinero a esto, yo ya estoy sacándole dinero. ¿Entiendes? Yo estoy sacándole dinero en el sentido de que no es que se escuche arrogante, pero yo me he visto maltratada mentalmente. Yo todos estos días, a mí no se me quita un dolor de cabeza, yo no estoy comiendo. ¿Qué tú dices a esa gente que nos están viendo ahora, que han tenido ese perjuicio tuyo, y están encasillados? Yo le podría decir, esta es mi cámara. ¿Cuál es no, no, no, mi no, no, cámara? Gente, esta es, que, es cuál mi cuál es cámara. Tu ¿Cuál es mi esa cámara? Mi cámara? Es <ríe> Ay, sí, esa frase se hizo famosa, ¿cuál es sí. mi cámara? Ma? Bueno, esta es mi cámara. Esa persona que me están juzgando, como le dije, no lo hagan sin antes ustedes saber con qué propósito Dios me plantó aquí. Porque Dios no plantea a una persona si no es con un propósito definido. Dios no hace que una cosa suceda si no es que Él tiene un propósito con mayor... ¿verdad? Con, con un mayor desenvolvimiento a, a través de mí. Que él, él me está utilizando a mí como una persona de luz en el camino de oscuridad de otro. ¿Eres creyente? Demasiado. ¿Le temes a Dios? Demasiado. O sea, mi vida, mi vida no gira si no es a través de Dios. Lo primero que yo hago es ponerme en manos de Dios y no decirlo simplemente, sí, ah, lo dije porque no, no, no, no, no. Yo, lo, yo lo, lo hago y lo practico. Que no voy a una iglesia a congregarme, no lo hago. ¿Y cómo te visualizas en los próximos cinco años? En los próximos cinco años yo siempre tengo la temática de visualizarme durante cuatro años. ¿Ya? No ¿Por qué sí, Porque cuatro. Porque cuatro es como el periodo entiende Es como un periodo. De, de, de, presidencial. Viene siendo incluso sí presidencial, pero yo lo hago a nivel de mi vida. Ya. Yeah. ¿Cómo yo me visualizo? Primero hay que esperar, confiar en Dios, en que en cuatro años yo te viva todavía, ¿te entiendes? Porque como estamos tan, la vida es tan efímera, tú no sabes. Yeah. Hoy estamos aquí, yo saliendo de aquí yo no sé lo que me pueda pasar, ¿entiendes? Durante cuatro años ya yo me visualizo... Estable ya con mi esposo, si Dios quiere eh, Viviendo juntos Ahora mismo estamos en un proceso eh, Emprendiendo Un propio negocio ¿Qué que dice él de la situación? No, tú sabes que él dice Yo te apoyo mi amor Mamachita yo te apoyo, me dice mamachita Mamachita, sí mamachita <risa> Ella, papachita, Yo te apoyo Mamachita yo te apoyo, yo le dije mira no Te ponga que te esté mandando comentarios No le haga caso a eso Recuérdate que cuando tú tienes luz propia, quiere otra persona venir a apagártela y tú sabes que yo tengo una luz propia innata. Así que no te me sientas ni abrumado. Él no usa redes sociales ya. por el momento, al menos es lo que yo creo. Porque además me está brechando, tú oíste por ahí. No, no, me imagino <risa> que él quizás no tenga, pero bueno, eso ya... No, él no, dice que no nada. quiere tener redes sociales porque eso es mortificarse. Sí. Mira, eh, sé que estás arrepentida, que has pedido perdón eh, sobre lo que ha pasado en la sociedad, pero verdaderamente... ¿Crees que fallaste? ¿Te arrepientes? Bueno, eh, fallé en una parte y fue donde me vi con la arrogancia de mostrar mi permiso, que no debí mostrarme tan arrogante porque se ve arrogancia, pero no fue arrogancia. Fue al verme tan abrumada en todos esos comentarios, yo venir a pasar de una seguidora de 3000 seguidores a esto, ¿tú entiendes? ¿Cuántos seguidores tiene ella? Eh, no sé, estamos como a los 100.000 100, K, 110.000 K, algo así. O sea, de 3.000 a mil guau. Wow, en menos de una sea, semana, sí, eso es récord. Sí, sí, tu en, en, en una persona eh, influencer, o sea, que le da su trabajo subir, tiene que estar comprando seguidores y cosas, no, los míos son reales. Ya. Mi estadística está en menos de, de una semana ya en medio millón casi. Ya. ¿Entiendes? O sea que... Sí, el alcance, el alcance ha sido impactante. Ya. Tú llegar a medio millón de personas, siendo la persona que nadie te conoce, es impactante. Yo estoy sorprendida, de verdad que sí. Mira, ¿estás de acuerdo con que quiten o sigan con el toque de queda? Considero que deberían de regularizarlo. ¿Sabes por qué? Porque el toque de queda provoca demasiada ansiedad, provoca mucho accidente, provoca suicidio, aparte de la pandemia. uno. Mira, te digo algo, Roberto. Yo porque tengo la cabeza como muy, muy bien puesta. Pero yo ayer mismo, yo lloré mucho. ¿O oh, sí? Claro que sí, lloré, porque tú sabes lo que es tú tener que quedarte fuera de tu casa, como que tú estás presa, eso es fuerte, entiende. Se te entra como un, una impotencia, una cosa que tú quisieras, como tú entiendes, lo que pasa es que uno dice, déjame calmarme, y me pongo en oración con papá Dios. Pero el toque de queda, deberían de regularizarlo a un horario más extendido, para la gente no andar con esa prisa y esa presión. Bueno, ahora voy a empezar a... Ya está, ya está, Exacto, vamos, vamos a ver la cosa de un lado positivo también, porque también pasó esa situación. Se pusieron más estrictos con los permisos. Están con una medida más fuerte. más fuerte. Pero también vamos a ver el lado positivo. A través de ese video que se hizo tan viral, van a extender. No sé si eso ayudó a que extendieran el toque de queda, porque quizás lo estaban manejando a través de, de internamente, a nivel presidencial, esas instituciones de allá, ¿verdad? Y quizás al ver esto dijeron no, porque no estamos haciendo nada. Y yo sé que lo hicieron conmigo, no me justifico porque no lo estoy haciendo, lo hicieron conmigo. Pero, ¿cuánta gente no andan violando el toque de queda? Sí, sin Eso ninguno, no oye preocupa. Roberto, sin ningún tipo de, de, no. de protocolo no, eh, sin nada. sanitario, ¿tú entiendes? ¿Te han discriminado en la calle? ¿Te has sentido discriminado? No, mira, eh, Cuando llego a los lugares, no, con no. Con no, porque lo voy a decir también. Yo soy un amor, soy muy abierta, todo, pero no intenten nunca ponerme a la mano, porque soy una fiera también, tú, sí. tú sabes que soy media guapecita. No con eso no estoy desafiando a nadie, pero que no me toquen. Ya. Me pueden pero... pedir una foto, pueden hacer lo que sea, me han pero pedido fotos, ya. Te, te, te, han, ¿Te has sentido acosada, discriminada? Discriminada no, no por el momento. Por las redes sociales discriminadas. O sea, cuando tú sales a, a, a Todo salud, el mundo... Rubia, a, la rubia si no del toque de queda. No, no. ¿Te sientes Me, ¿Te siento, me te... siento bien, me siento? me siento... Porque es que yo soy así, yo no voy a optar por una personalidad que no soy yo. Ya. Rubia, tú a dar el toque de queda. Ay, sí, mi amor. Una foto, pues, ven, mi amor. Ya. ¿Entiendes? Entonces, no, no me siento todavía ¿Te sientes cómoda con ese mote? Eh, la, la, la rubia del toque de queda. Tú sabes, sí, porque ya ese es mi nombre. Tú eres el... ¿Y con cuál es tu cámara? ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es esta? Esta. ¿Cuál es de las tres? En verdad, sí. Ese ya es el doctor que se adoptó. Se por tener. Tú eres el chico del toque del mediodía. Él, yo soy la chica del toque de queda. Ah. Y él tenía, de recargar eh, que él tenía un... Eh, un el programa, un, el un, programa, el toque el de queda. Sí, el toque de queda. Wow, sí, toque ¿eh? de, queda. Ah, de día 11. Sí. Por el Canal 10. Sí, por Telenor. Mira, Rosa, contento de haber conversado contigo y mostrar esta cara que ojalá que muchas jóvenes eh, se identifiquen y vean que no solamente la belleza, que hay que ser original, auténtico, que hay que ser realista. Y que en este país, en este país, se puede, se puede lograr, como lo dicen muchos, el American Dream, se puede lograr el Dominican Dream. Yo no he podido hacer cosas por sola, recuperar a tus hijos, tener una vida estable, trabajar, producir dinero sin tener que depender al 100% quizás de una pareja, sino ser autosuficiente. Entonces creo que, que hay que felicitarte en vez de atacarte, conocerte, en vez de hacer un juicio de valor. Entonces quiero ese mensaje ya para esas mujeres, así como tú, que independientemente sea una chapeadora, si no es chapeadora, sea lo que sea, Exacto. pero que se respete sí. lo que haga. Miren, miren mujeres, le habla a una mujer que en verdad viene arrastrando muchísimas cosas a nivel de mi vida. No solamente esta cara que ustedes están viendo, esta cara ya sí superó todo eso de un pasado, pero me costó muchas lágrimas, muchas vergüenzas, mucho eh, de denigración a nivel de la provincia. Tú sabes que cuando yo vendía galletas, no, nadie quizás se fijaba en la rosa. Sí se fijaban en la rosa para quizá quererme utilizar sexualmente o lo que sea, pero a ti mujer que me estás viendo, a ustedes, siempre dije, en la primera entrevista, y la voy a adoptar esa palabra como mía también, la voy a usar para mí ya. Seamos fans de nosotras mismas. En vez de usted estar criticando a una mujer porque se vea bien, por un buen cuerpo, póngase y trabaje lo que es su interior y decir, yo puedo. No se dejen menospreciar por nadie, ¿sabes por qué? Porque hoy estamos aquí, pero mañana podemos estar aquí. Así que ese es mi mensaje. Eh, gracias por la entrevista. De verdad que sí, me siento muy agradecida. Te dije cosas que no se escucha a nadie. Y nada, chicas, vamos para adelante. Síganme en mis, en mis cuentas. Rosa IMP y, y Rosa I Marte. No ninguna de las otras. Rosa I Marte P y Rosa I Marte. De, de ya. <risa> Rosamantes, para... señora, la chica del toque de queda. Placer conversar contigo. Nosotros seguimos.